Néstor Flow para los sobrosos. estamos en la calle hoy Y viene pregunta para ustedes ¿Qué hará usted con su doble sueldo? Yo no cobro doble sueldo Pero los clientes siempre dan algo más Ah, invertirlo en el vehículo que está deteriorado Está deteriorado Un llamado a los clientes suyos que tienen que darle a Navidad Que por Dios se conduelan de este pobre hombre que está aquí conchando Mi Navidad que me la den a Navidad. A La Navidad Navidad de que la den. Sí, la regalía que me la den. No sé por qué. ¿Por qué? a sinceridad, amigo, ¿cómo le va a ir con su doble sueldo este año? Bueno, no me fue muy bien porque yo debía parte de él. Ya lo tenía comprometido. Parte de él. Muchas gracias. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te irá con tu doble sueldo? Ah, no, no me va a ir bien pues yo lo que tengo son tres meses. Ah, pues no te toca. No. Caballero, ¿cómo lo irá usted con su doble sueldo? Bueno, vale <ríe> Ni yo mismo sé qué voy a hacer con el doble ¿Lo tiene amarrado ya? Hace rato Ay, mi madre ¿Qué hará usted con su doble sueldo? Bueno, ya yo lo hice hace rato Yo lo guardé Pues por ahí 24 y 25 Para ver si se da una parrandita ¿Se va de parranda usted? Ay, guito, hay Hay que esperar que llegue Corrupto. ¿Qué hará o qué hizo usted con el doble sueldo? No, yo, yo no tengo empleo público, así público, yo no. ¿Pero los clientes le dan algo en diciembre? ¿Le dan algo más, los clientes suyos? No, yo lo que hago que el concho, el motocito y no... Sí, pero los clientes tienen que... No he recibido nada todavía. ¿Un llamado a los clientes del señor que él necesita el doble? Ya está, él... <risa> ¿Lo va a romper de una vez? Claro. Ay, mi madre. ¿Qué hará usted con su doble sueldo? Invertirlo en la casa y las cosas necesarias que sean hábiles para uno. Un hombre de hogar, ¿verdad? Sí, sí, de familia, tú sabes que lo viejo mío es lo importante. Y no va a cobrar ni nada. Yo no trabajo en empresa pública. No, pero lo privado también siempre lo dan. No, no Lo no. tiene amarrado ya. Eso no, jamás en la vida. A completico, eso no hay que sacarle más nada. Reportó para los osobrosos Néstor Flow. En la cámara, El Flaco.